En NSTV, el canal de Navarra Confidencial, queremos entrevistar a una persona que es bastante excepcional para nosotros, no solo por cuanto tuvo el gusto de desarrollar el prólogo del libro Hay un progre en mi sopa, lo cual agradecemos, sino por ser uno de los principales referentes intelectuales de teoría política económica para el tradicionalismo ...español en su concreción carlista sobre todo en gran proporción... bueno una proporción considerable y por otro lado para el resto de antiestatistas... ...que no comulgan con el relativismo moral. Esta persona es don Miguel Anso Bastos, profesor de ciencias políticas... ...en la Universidad de Santiago de Compostela, así como presidente de honor del Instituto San de Lugo, un cintán para libertario anarcotradicionalista del Reino de Galicia. Bienvenido. Y para bueno, comenzar bien. quisiera que nos explicases en qué consiste una de esas corrientes que se pueden considerar como relevantes y de interés a la hora de ejercer la contrarrevolución, de restaurar ese orden natural divino que se ha ido destruyendo por medio de las distintas revoluciones, cuyo principal artificio ha sido ese ente demoníaco que conocemos como Estado o Estado moderno. Adelante. Bueno, a ver, a ver vamos a ver. Yo eh, cuando... Eh, efectivamente el Estado no, no, me, no es una institución que me agrade Especialmente por, por su origen, por, por sus consecuencias y, y, por, y, por, y por muchos factores obvios, que no, no creo que sea funcionales. Sobre todo que este tenga un tamaño muy, muy grande. Entonces, ya, ya, sería, ya sería otro debate. Yo cuando planteé estas cosas del, del paleoconservadurismo y así que lo planteé un, en, una ocasión, en una ocasión cuando hablaba de, de, de Ángel López Amo, que era otro tradicionalista, diciendo que mejoraría creo que uno de los problemas de la derecha española fue que está, está está configurada sobre sobre una especie de síntesis liberal conservadora que hizo Cánovas en final del siglo XIX, y no sobre la verdadera derecha española que era el que era el carlismo ¿no? entonces el, es es lo primero que, que me gusta que me gusta matizar ¿no? que que, que, el, que creo que esa tradición que era una tradición porque pues, desconfiaba mucho del Estado que tenía principios como los fueros ¿no? que era muy descentralizadora a nivel político, o sea, no, no quería una España homogénea, como que no liberaba, sino una España rica, variada, con, con, con, con múltiples realidades culturales, lingüísticas, etc., y que estaban unidas de una forma simbólica por una, por una corona. Pero digamos que, que realmente llevaba el día a día de la política, pero la derecha no se inspiró en eso. Ahora, yo lo que entiendo del, del, es el tradicionalismo. El carlismo es un movimiento yo, yo los distingo. El carlismo es el movimiento político, digamos, la línea de acción se expresó en partidos políticos, en revueltas y en, y en movimientos organizados, y el tradicionalismo es el pensamiento político que subyace detrás, que puede ser carlista o no. De hecho, hay tradicionalistas como varmes que no son carlistas. O sea, que no, que no se meten, digamos, en, en la acción política, sino que se dedican a... Y yo no me meto en la acción política. Yo simplemente digo que sería buena idea, o habría sido mejor idea, que la derecha española bebiera más de esas fuentes, obviamente actualizando, ¿no? actualizando el carlismo por ejemplo defendían esclavitud y, y esclavitud a día de hoy no en, en Cuba por ejemplo y a día de hoy eso no se puede defender por ejemplo o por la igualdad de los hombres y las mujeres no, no, no, se, puede, no se puede obviar es decir, que entonces, pero eso sí algunos de los elementos de la, de la derecha tradicional sí que podrían haber perdido por ejemplo, vemos que los nacionalismos hispanos vienen todos del carlismo tanto el vasco como el catalán y en parte el gallego. ¿no? Beben de ahí, salen de, salen de ese pensamiento tradicionalista. capaz que después derivaron, se mezclaron con otras ideas y derivaron ya en, en, entes, en ideas estatistas. ¿no? Pero la derecha, ¿por qué no bebió de ahí? La derecha, en cambio, bebe del liberalismo jacobino. Es, es una cosa que nunca entendí. Pero el jacobinismo, por ejemplo, fue siempre, siempre el enemigo de la, como idea pues del orden tradicional y de las derechas tradicionales, ¿no? El jacobinismo es muy igualitario, de ahí vienen muchas ideas, el jacobinismo es uniformizador, que era una lengua, un idioma, toda la misma ley para todas partes, to, todos las, los derechos iguales, claro, y, y no sé por qué de ahí esos conceptos de libres e iguales, por ejemplo, que bueno, se puede discutir, obviamente, pero que la derecha sea la que defienda eso de libres e iguales, no por las palabras en sí, ¿no? Sino por lo que subyace detrás, esa especie de jacobinismo, no lo acabo de entender. Es una idea que puede ser defendida y que puede ser interesante, pero no sé por qué la derecha tiene que admitir esas cosas. ¿No? Como, como principios de fundamento, no en la, en la, en la concepción, sino la idea de que todos todo es igual, toda la misma ley, todo, es igual, todo es el mismo idioma, toda la misma ley. ¿Qué pasa si hay leyes en competencia en el mismo país? ¿Qué pasa si hay fueros? ¿No? decía que. Robert, que ya que el fuero fue uno de los grandes inventos de la teoría política hispana mundial. Fue, fue una de las mayores aportaciones mundiales. Porque tiene de malo ese los países las zonas que tienen fueros, como Navarra, o el Paso, prosperan y, y, y viven más o menos bien, ¿no? Guardando sus entidades y sus, y sus cosas. Y no pasa nada con los demás. Simplemente intercambian con los demás y llegan a acuerdos y ya está. Pero qué manía todo de, de uniformizar, ¿no? de igualar todo. Eso es el ideario. Y, y veo que buena parte de la derecha moderna bebe de esas ideas y no, no acabo de entender su lógica. ¿no? Y también después se transforma en una derecha bastante estatista. El Estado tiene que tener presencia en todas partes y cosas así. Pero es que, entonces, que a mí me, me asombra porque, cómo decirlo, yo conozco, conozco relativamente bien el pensamiento, el pensamiento de derechas español y mundial y eso, eso normalmente es ajeno al al pensamiento de derecha, bueno, ahora ya está hecho, que vamos a ver. pero claro, los imaginarios es esto. Y hasta el punto que se identifica como ser como más español, más jacobino, pues ser más de derecha, no tiene por qué ser así. Y ser, por ejemplo, defensor de, pues de derechos territoriales o de, o de, de, de autonomías o de, o de más capacidad para, para las autonomías, pues se vende como la izquierda. Eso de izquierda no tiene nada, eso es derecha, siempre fue la derecha así. Y eso la tradición, eso esa tradición se abandonó por completo, de hecho... Los, los padres teóricos de la, de la, de la teoría personalista ni siquiera se conocen, ni siquiera son citados en, la, en los referentes, digamos, de la, de la derecha hispana. Mm. Lo que es cierto es que lo que se puede considerar como derecha en España peca de ser bastante centralista. No ocurre así en otros países occidentes. Por ejemplo... En los Estados Unidos, quienes más abogan por el centralismo son quienes más escorados están a la izquierda, mientras que la DICI fue defendida por movimientos ruralistas, conservadores y tradicionalistas, yeah, dicho la latusensu. Y, y por los carlistas también. Cierto, pero es me estaba refiriendo a sus defensores dentro del territorio estadounidense. Sí, sí, sí, sí. Y, no, y sigue siendo. Normalmente Reagan lo que hizo fue, por ejemplo, fue una revolución descentralizadora. ¿No? Y en general las, derechas tienden, las derechas conscientes de serlo tienden a ser descentralizadoras, pero no solo aquí, casi toda Europa. La gente se asombra de que Salvini, por ejemplo, la ultraderecha, no, Salvini era el, es de la Liga Norte. Salvini en su momento fue secesionista del norte, o defendía una especie de derecho de secesión del norte la ultraderecha. Pero es que en Francia tengo un amigo bretón que me dice, no, cabal, que votan los bretones, así que son, ¿qué vamos a votar bolista, votamos a la derecha, vamos a votar, es la izquierda la que es jacobina, es la izquierda la que se puso el acto de Córcega en su momento, etc. Es decir, no, y, y pasan, pasan casi todas las partes, menos Pero, aquí. Y es que en los Estados Unidos, la zona de la Digi es casualmente... La más promercado y la más conservadora, Texas, Florida y Alabama, sí, mira, entre otros. Mire por ejemplo, el, el referéndum de Escocia. ¿no? Lo, lo promueve un gobierno conservador y no sin multa. Y dice, de dar la posibilidad de secesionar un, una parte del de Reino Unido, lo convocan las derechas y no se inmutan. Es decir, que les parece lo más normal, obviamente defienden la Unión y tal, pero no se inmutan ante la posibilidad de discutir ese punto. Son las izquierdas que son mucho más jacobinas en ese punto. No, no, no, pero claro, en España es una especie de anomalía. Y es que en España, entre buena parte de la derecha... El carlismo, en cuanto a decálogo de principios, tiene muy mala prensa y eso no ocurre en otros países de Europa. Por ejemplo, en Polonia, la derecha, no necesariamente los paleolibertarios, ven con buenos ojos el carlismo. Hay gente que es más bien conservadora, bien artista, y ve bien el carlismo en cuanto que es favorable a defender la importancia de la tradición católica, el principio de subsidiariedad y la de ...y la descentralización. Eso sí, quizá una de estas discusiones... ...y a cierto ecepticismos con respecto a la secesión... ...porque hay gente que se cree que fragmentar un territorio políticamente... ...aunque sea simplemente establecer un fuero, rompe con un concepto cultural-social... ...como pudiera ser la hispanidad, pues cree, cree que lo está rompiendo con eso... Y quizá todo esto se deba al accidente y confusión entre Estado y Nación. Sí. De hecho, la Nación adquirió una concepción revolucionaria. Yo, y es que yo entiendo que una cosa es la organización política y otra la organización social. No hace falta entrar en el concepto de soberanía social que, que acuñó Vázquez de Mella aunque luego lo mencionaran Rafael Gambra y Álvaro Doros. Sí. A ver, la, la idea es ¿por qué una nación tiene que estar unida políticamente? Es decir, yo pienso, por ejemplo, en Goethe o en Schiller, ¿no? en poetas alemanes. De... Eran alemanes, sí, pero eh, Goethe, si no recuerdo mal, fue ministro del interior o ministro de, de la policía de, Perú, de, de Weimar. ¿no? Decir, que era, tenía unos 100 soldados, me parece, una cosa así. Que, que Alemania está dividida en 60, en, 60, en 60 principados. La cultura florecía, eran alemanes igual, simplemente no estaban unidos en un único estado. Es que no acabo de entender... Porque no puedes tener una nación dividida en varios estados. O, incluso, reconocer que un estado puede tener varias naciones dentro. Yo siempre sí. pongo, un caso, pongo un caso suizo. A veces, cuando hablamos Europa, en Europa, tal, Europa, pensamos en Francia. Cuando pensamos en Europa. Y Europa es más que Francia. Europa, por ejemplo, es Suiza, que tiene, que tiene sus, sus cuatro idiomas bien delimitados, sus territorios, y no hay país más unido en la tierra. Porque a los cantones, si no recuerdo mal, a los cantones. Estoy hablando en memoria, igual estoy metiendo la pata, pero creo que fue así. Creo que los cantones suizos de, de habla alemana les ofrecieron entrar en el Reich alemán en tiempo de Hitler, y se negaron. Prefieren estar unidos con los italianos o con los franceses, con, con, con su vieja confederación, antes que unirse a una cosa nueva. ¿No? Pero cada uno de ellos pues, lleva su vida. Tiene... El, el modelo suizo tiene sus idiomas, tiene sus culturas, tiene sus sistemas fiscales y tiene su, una, una autonomía total y, y están todos juntos allí, sin problema ninguno. En efecto, nadie está procurando seccionarse desde un cantón suizo, cosa que sí que está ocurriendo en unos Estados Unidos con una tendencia cada vez más centralista desde la era lincolniana y hamiltoniana. Sí. Y de hecho, a lo mejor algunos de esos movimientos se avivan con la toma... De la administración central por parte de Biden, por ejemplo, el test. Texas o en Texas, en, bueno, sí, hubo, hubo, en, hubo en Vermont, hubo, hubo en, en Puerto Rico, lo hay a veces, que que no, pero sí que, bueno, no es un problema que tengan los americanos ahora, pero bueno, es un, es un debate que hay más, también se admite bastante libremente. Bueno, sí, pero es mucho más vivo el debate, por, porque, por ejemplo, no está tan avivado secesionar a algunos municipios de Madrid o la provincia de Almería. Con respecto a municipios de Madrid me referiría a algunos donde hay una mayoría sociológica bastante conservadora, en los que partidos como PS y Podemos apenas sacan nada y hay, por ejemplo, bastante afluencia religiosa. El caso de Pozuelo, Distrito Salamanca, y el Cerro Monte Carmelo Pero bueno, no vamos a enredarnos en eso. Aquí lo que está no, claro es, es que Estado y nación. Más, más que nada, yo lo no, que no, te refería es que, es que la, la derecha hispana no busca inspiración ahí. No, no, no. Tenga, el, el programa del, del tradicionalismo es un programa del siglo XIX. Digo que a día de hoy muchas cosas no, no valen, o por, que no valen incluso para nosotros, que somos así. No valen. O sea, no, no, no se puede aceptar la esclavitud por mucho que, por mucho que en el siglo XIX. Aceptan, Además, no, hay que no. distinguir entre fondo y por forma. Ejemplo. Y que el pensamiento ah. evoluciona con el tiempo, lo cual no implica romper con los principios de base, sino adaptarla a los tiempos que van viniendo. Claro, pero ¿dónde busca la inspiración? El problema es que no buscan la inspiración en su propia tradición, sino que lo buscan la tradición en la izquierda, la izquierda española del siglo XIX, que eran los liberales. ¿No? Y, de ahí, fe... y de ahí nos va, claro. Y de hecho, claro, al perder la inspiración no es capaz de generar un pensamiento propio. Para discutir, ¿no? Más, más que nada, no, yo no estoy proponiendo nada, ¿no? respeto, yo no, no ando en política ni, ni ando en esto. Digo, ¿por qué no se busca inspiración ahí? No, porque no recupera sus, sus raíces ahí. ¿No? ¿Por, por, por qué tiene que buscarla siempre en la socialdemocracia? En efecto. Si, si se fija la, la derecha hispana actual, es, es casi una especie de socialdemocracia más moderada. A ver, es que el PP de no es ni siquiera conservador en temas sociales, hoy había un partido de centroizquierda bastante progre. Digamos que gestiona, gestiona mejor la socialdemocracia que los socialistas. Eso es lo que pasa. Y con respecto a vos, tiene sus cosas buenas, en tanto que ha abierto debates culturales, pero tiene la pega de que es bastante centralista y jacobino. Eso no lo acabo de entender tampoco. Eso no lo acabo de entender. Por cierto. Yo... Antes de pasar al siguiente bloque, entre comillas, quisiera hacer un par de apreciaciones y de aclaraciones, bueno, como se quiera decir, por si algún lector tuviera dudas. Es cierto que determinados movimientos nacionalistas periféricos provienen de zonas donde el carlismo tuvo en su momento bastante, bastante presencia. Vascongadas, provincias del norte de Cataluña que ahí hay, hay mucho más separatismo que, por ejemplo, en Barcelona y Hospitalet y Galicia. Sí. Pero podríamos... Eh, no, no sería más bien por cierto vacío moral e incursión liberal, porque se supone que esos movimientos nacionalistas... No tienen en cuenta la máxima tradicionalista según la cual nada sin Dios. Son movimientos que, como bien dijo antes, han degenerado en bastante estatismo y buscan crear nuevos estados-nación. No, piens no piensan en fueros, cuerpos intermedios. De hecho, por desgracia, no son esas regiones a día de hoy las que tienen más profesión del catolicismo. Claro, porque no sé a qué se debe eso, porque... Esas ideas de después pues, se mezclaron con ideas estatistas. ¿no? Y, de ahí, y, y después, claro, se dejan llevar por el mainstream y adoptan los principios. Sí, ese los, ha sido el último problema. Porque, por ejemplo, ya en, en los convergentes no hay nadie que sea conservador. El PNV es progre. Es que encima se suma a ese problema a día de hoy. Progre son todos, es decir, en, en casi todos los aspectos. Pero el progreso también es, es la propia idea que tienen ellos de, de, de la nación, ¿no? Es una nación diseñada también de forma casi jacobina internamente. Quizás el País Vasco es distinto porque aún tienen sus sus foros y sus, sus provincias con, con foros y con diputaciones forales, y eso aún, aún, les, aún les limita bastante el poder central, pero en Cataluña yo, supongo que quieren hacer una especie también de Estado, hombre, no, no centralizado, tienen sus veguerías, tienen sus cosas, ¿no? pero la idea es, es de un Estado, es de un Estado de los demás Estados. Pero, por no ejemplo, quieren, no... Los, los, los antiguos, las antiguas tradiciones, las, los cuerpos intermedios, ¿sí? los, los municipios, las familias, los, los comunes, ese tipo de historias, ¿no? A lo mejor ya es difícil, repito, yo no quiero volver al pasado, porque además es imposible volver al pasado, ya estamos programados para ser del, de este siglo, y, y las ideas que tenemos, algunas de ellas fueron, fueron avances, yo no, no, tengo, no tengo duda. Pero ¿por qué no inspirarse? No digo copiar, inspirarse en ideas del, del, del pasado. ¿no? Bueno, en efecto, está claro lo que buscan y que tienen una cosmovisión bastante izquierdista, lo que no ocurre, por ejemplo, con el nacionalismo tejano. De hecho, también hay que indicar que, por ejemplo, el nacionalcatalinismo no tiene en cuenta la autodeterminación que pudieran plantear los araneses. Y antes de pasar al siguiente bloque, es cierto que por derecha se puede entender lo que es defensa de la tradición, de la economía de libre mercado, de la familia, del principio de subsidiariedad. Sí. Y de la religión. Pero dentro del tradicionalismo hay una discusión en tanto que hay quienes prefieren no utilizar esa dicotomía por cuanto procede de la Revolución Francesa. Sí. ¿Qué tendría que decir al respecto? Bueno, la Revolución Francesa eh, pasó e influye. Tampoco, no, no se puede borrar el pasado. Pues muchos conceptos políticos que usan por ejemplo, el propio concepto de nación es ajeno a la tradición. ¿No? Es, es un concepto de la, de la Revolución Francesa y que se usa, se usa hoy a día de hoy incluso mucho por las, por las derechas, pero es un concepto que viene de la, de la, de la, también de la, de la Bates y creo que fue uno de los primeros en teorizarlo de esta, de esta forma. Y está en el discurso cotidiano, o sea, no, no, se, no, se puede, no se puede eliminar de, de todo. Ahora, yo repito, yo buscaba, leer, por lo menos leer, lo que decían los, los antiguos. ¿no? Este, por ejemplo, hay un libro muy reciente, bueno, reciente o Quintenzina, La tradición española y la revolución, que es un muy buen libro, ¿no? O el, ¿esto ¿cómo se llama? Eh, el tratado de derecho político de Gili Robles, por ejemplo, que es un, es un, es un, dos volúmenes, bueno, hay, hay, hay buena hay muy buenas aportaciones de teoría política, no en otros ámbitos a lo mejor, pero en teoría política sí, ¿no? No de ver el Estado como algo que hay que frenar, digamos, ¿no? que, hay, que, que hay que eliminar. Eliminar no, que hay que frenar, que hay que limitar. Y sobre todo el propio concepto de, de Estado. Prefieren otro tipo de, de órdenes políticos menos, menos abstractos. ¿no? Pues que es lo que digo yo, que esa inspiración aquí nos, nos falta. Estamos siempre copiando a ver cuál es la última moda que hacen la izquierda y moderarla. ¿no? Pero no eres capaz de generar tu discurso propio sobre esas ideas. Además, muchas de esas ideas serían, serían muy populares y serían muy aceptadas no acabo de entender yo ahora, pues este, este abandono completo de, de esos pensamientos. Muchas gracias por la aclaración. Vamos a pasar al penúltimo punto. Es cierto que el antiestatismo debe de implicar la no intervención del Estado en la economía, de la economía de libre mercado, que se puede entender como capitalismo teniendo en cuenta no solo la definición austriaca, sino una de las dos acepciones que dio San Juan Pablo II en la centésimo anu. No obstante, en el ámbito tradicionalista, en, en una parte del mismo, hay cierta preocupación y escepticismo cuando se habla de libre mercado, hay interpretaciones muy particulares y de determinadas encíclicas, o se creen que tiene... Algo que ver con el, con el liberalismo de la Revolución Francesa, cuando simplemente se trata de que el Estado no intervenga en la economía y deje operar a los distintos agentes de la sociedad, individuos, familias, empresas, cuerpos intermedios. Y va a haber reglas morales, como las pueda haber en la familia o un grupo de amigos, pero nadie dice que haya que regular la formación de los grupos amigos, la consolidación de los noviazgos pero creen que tiene que ver con el liberalismo, que sí es inmoral, que sí es pecado. Pero es cierto que usted en una entrevista reciente dijo que, por ejemplo, en Alejandra Wilhelmsen, Wilson, sí, sino, sí. Wilhelmsen aparecían ciertas referencias a favor del libre mercado. Sí, al final, el, el, el movimiento carlistas, a finales del siglo XIX, 1870, por ahí ya, ya empezó a aceptar, digamos, el... Pues la industria, el mercado, este tipo de cosas. Cuidado, porque los liberales... Es que hay una confusión semántica. El liberalismo tiene dos ramas. Los italianos lo distinguen bien, el liberalismo y el liberismo Y de hecho, en Francia, por ejemplo, el liberalismo político y el liberalismo económico se llevaron casi siempre mal. La de Senguizotti y estos que se llevaron muy mal, con, por ejemplo, con con Molinari, con los liberales de la francesa, porque son liberalismos distintos, uno es un liberalismo en sentido político, pues esto, pues una constitución, división de poderes, toda esta creación de un Estado pues, supuestamente neutral, y con sus leyes, y con, y, etc. ¿no? Y el otro es un liberalismo en el ámbito económico. El, el tradicionalismo aceptó en parte, aceptó en parte el liberalismo, y el pero no el liberalismo político, es, es la cuestión. ¿no? Porque el liberalismo político lo que hizo fue dividir el Estado tradicional español en provincias, más o menos para, para dividirlo, ¿no? eh, para, dividir, para dividir las antiguas lealtades, a, a, a semejanza, del no exactamente igual, pero a semejanza del, de los departamentos franceses, que están hechos deliberadamente con nombres, incluso para romper las antiguas lealtades al territorio. Tienen nombres de ríos o tienen nombres de, de montañas, para que no digas pues, la Quitania, la Loira, la Bretaña, lo que fuera así. No, pues, no se, se trata de romper las viejas lealtades. Entonces, lo que hizo fue el liberalismo, lo cual no es muy liberal, fue desamortizar a la Iglesia y a los comunes y las universidades. ¿no? Eso muy liberal no parece. Y entre otras cosas, por curiosidad, subió los aranceles. Subió a los aranceles. En términos reales, con respecto a lo que había antes, ¿no? no parece muy liberal lo que dice, lo que sí que es, es un liberalismo político, que normalmente se lleva mal un liberalismo económico. No hay, no, no hay esa coincidencia. Supongo que las encíclicas a que usted se refiere, cuando piensan en el liberalismo identifican los dos. Pues a para terminar... Mm. Quisiera. Pero la Iglesia Católica es perfectamente común. Primero, la Iglesia Católica, cuando habla de estos temas, no habla escat, Son opiniones muy bien fundadas de lo que dicen las éticas papales. En efecto, de hecho, de hecho las éticas de Ráfingas son distintas a de las del Papa Francisco. También se como documentos de guía para el creyente, etc. Pero no, en términos económicos no son, no, no son de obligado cumplimiento. De hecho, hay movimientos pues, librecambistas en la Iglesia. Por ejemplo, el padre Sirico tiene... Tiene una, una, una serie de revistas, una serie de escritos, eh, en el Acton Institute, ¿no? En que, efecto, que defiende, sí, en el Acton Institute. que defiende, que en traducción castellana castellano, muchas de ellas, defiende muchas de estas ideas desde el punto de vista cristiano. Y, y Thomas Woods, por ejemplo, cuando escribe la, la Iglesia y el Mercado, pues ahí demuestra perfectamente la plena compatibilidad de la, de la religión católica con el, con el mercado, no ve problema ninguno Yo nunca lo vi, por lo menos, a nivel teológico. De hecho, los padres de la escuela austriaca o los antepasados de la escuela austriaca se buscan en las escuelas de la escuela de y Macri, todos ellos eran clérigos. Bueno, pues, Juan, de cardenal, Juan de Lugo es un cardenal de la Iglesia Católica. En efecto, igual que Juan de, igual que Juan de Mariana, que era un, un religioso jesuita. Y Diego de Corrón. O Sánchez de Navarrete, que era el clérigo del rey, que decía que todos los males se deben a los impuestos muy altos, decían así. Y Martín de Espircueta. Claro, por eso digo que no es está la incompatibilidad. Bueno, pues para terminar, quisiera hacer una pregunta sí. De cara al futuro, a modo de predicción intelectual, no vamos a entrar a discutir sobre acciones políticas, discusiones dinásticas o estrategias o organizaciones concretas. ¿Usted piensa que más bien cierta evolución del tradicionalismo carlista ha de pasar por cierta fusión o cooperación con los principios del paleolibertarismo que usted defiende y de la escuela austríaca, o más no, bien el paleolibertarismo español en general, incluso la derecha conservadora a modo de corrección doctrinal, deben de revisar los principios de los pensadores tradicionalistas. Sí, claro que tiene que haber un, tiene que haber un diálogo. A ver, yo cuando hablo del paleo libertario, el paleo libertario es un concepto que es, o paleo conservador que se usa en Estados Unidos. ¿No? los Scotch, por ejemplo, ¿no? Otros autores. ¿A qué se refiere? Se refiere que los, los libertarios americanos, los liberales, si quieren llamarlos liberales o libertarios americanos de, de derechas, buscan su inspiración en el pensamiento conservador de antes del New Deal. No, lo buscan, digamos, la tradición, en vez de los pensadores neoconservadores. La all right. Sí, la all right busca, el, el, no, el, el, no los neocons, sino los paleocons, lo que había antes del, del New Deal. Y ahí buscan su inspiración. Mi idea era que los libertarios hispanos deben buscar su inspiración también en su derecha vieja. Y la derecha vieja no es la franquista, ni mucho menos. La derecha vieja es la... Que tenían el siglo XIX los, los tradicionalistas. Porque la, la derecha hispana cambia por completo como en, su, en su configuración con Cánovas. Cánovas fusiona los liberales moderados, coge elementos del, del moderantismo, ¿no? coge algunos elementos, por ejemplo, proteccionistas de, de la economía y lo mezcla con, con elementos jacobinos de, de los liberales clásicos. Y creo que ha de los peores de cada sitio. Pero claro, eso configuró un pensamiento que llega hasta el día hasta el día de hoy, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de la derecha, por ejemplo, la derecha, la derecha que, que me inspira en la acción española, por ejemplo, en, en otros aspectos, es una derecha bastante moderna, que es la derecha que nos, que nos llega a hoy. es una derecha inspirada por el, por el fascismo, es una derecha inspirada en otro tipo de principios y el fascismo es una ideología modernista, no es una ideología tradicionalista, es una ideología bastante moderna, y cogió lo peor también de por ahí cogió el jacobinismo, cogió este tipo de ideas de que el Estado debe intervenir en la economía, etcétera Y, y, y, y siguen perviviendo hoy. Entonces, en vez, yo creo que la inspiración, digo, repito, hay que buscarla, no copiándola, obviamente, pero ver qué decía aquella gente de antes y que se puede aprovechar para hoy. Porque esa es la, la verdadera raíz de la... De las derechas hispanas, obviamente con elementos que hay que, que, hay que, que, hay, que, hay que adaptar a los tiempos, no, no es copiar tal cual, pero, pero sí que ver qué nos puede inspirar a aquella gente, en vez de buscar elementos en, el, pues en, la, en las doctrinas también antiguas de la Revolución Francesa o de, de, de, de estilo semejante, jacobino, ¿no? Y sí, por desgracia, de la derecha española es jacobina, el jacobinismo siempre, es que siempre, por eso siempre recomiendo la lectura de autores como Cuenel Levin, que es un verdadero tradicionalista, ¿no? en Libertad e Igualdad, por ejemplo, son libros que hoy día no se, no se conocen, pero es un autor americano, por cierto, era el amigo de Rothbard, un autor americano, otro austriaco, que, era, que era un, defendía también una especie de modelo de este estilo, ¿no? adaptado, más bien a, a, adaptado al tiempo. Fue un, también represaliado por los nazis, pero que era, que era muy tradicionalista y bus, buscaba mucho, mucho de este tipo de de ideas, de, de, de, de sintetizar del pasado, ideas buenas para el, para el día de hoy, para, para aportar luz, digamos, a, a estos movimientos que están surgiendo ahora. Bueno, pues con esto ya conoceríamos mejor, aparte de contar con nuevas aclaraciones compiladas sobre el paleolibertarismo el tradicionalismo y lo que se pudiera considerar como tradicionalismo libertario o anarco-tradicionalismo si no, ya no famoso a no, claro, que el... anarquismo no puede operar con seres atomizados. Tiene que operar hipotéticamente, si llegaron a una sociedad de este estilo, tiene que operar con elementos de cohesión. Los elementos de cohesión que operarían en una sociedad, digamos, hipotética, en el futuro, ideal o como se quiera llamar, sin Estado, tienen que basarse pues, en elementos de tradición, como por la familia, tienen que en elementos cohesionadores como la religión o elementos de, con los cuerpos intermedios, fueros o cosas por el estilo. Incluso cierta lealtad nacional. ¿No? De hecho, el problema Además, no son... Que también, que también es un pegamento de unión que puede, digamos, hacer innecesarias muchas de las funciones del, que presta el Estado. De hecho, hay que tener en cuenta que el problema no son la autoridad y la regla persia, sino lo que es el Estado como artificio demoníaco, centralista opresivo y estrangulador que pretende destruir a la sociedad y los, y los individuos atomizados le vienen como anitrales. Eso de, de, de demonizado sabe quién lo dice mucho, lo dice Papini. Bueno, Papini y lo y de del trasfondo de... demoníaco lo dice nuestro querido padre Ripoll. Sí, tiene a ver, eh, a ver el, los libros, el libro que genera el estado moderno que se le había atacado, ese nombre de un demonio. Un <risa> ¿No? demonio bíblico. Papini, cuando habla en el libro El Diablo, habla, habla de estas cosas también. <ríe> Me hace gracia. El padre Ripolli que le gusta hacer este tipo de refinar. digo que, que Papini también las hace muy bien. <ríe> pues muchas gracias y... Muchas gracias, gracias. gracias. Muchas gracias a gracias Por nuestra parte también lo que pueda necesitar. Un placer. Un placer, muchas gracias. Oh, oh, oh, oh,